Hay que hablar de la triste muerte de Nayara, una bebé, algo que ocurrió en el año 2020, pero que tiene su desenlace en el día de hoy, Exacto. Sofía. Exactamente, hoy eh, fue un día clave ¿no? en esta causa porque eh, comenzó esta instancia final con los alegatos finales, eh, donde se conocieron detalles escalofriantes de este caso. ...un año y nueve meses tenía tan solo esta bebé... ...que fue brutalmente golpeada... ...saben qué dijo el fiscal muy conmocionado... ...por cierto Mariano Carabajal... ...que esta nena agonizó durante 12 horas... ...12 horas donde los otros menores... ...que estaban en la vivienda de entre 8 y 10 años... ...se dieron cuenta de que algo estaba mal con la bebé... ...y ellos inclusive esas nenas le dieron aviso a su madre... ...para que la llevara a un doctor. La nena tenía múltiples fracturas... Sí. Eh, ...tenía su hígado desprendido... ...tenía muchos golpes, muchos golpes tenía Nayara... ...y lo que dijo el fiscal esta mañana, ahí lo estamos viendo en imágenes... ...es que pedía la culpabilidad a los 12 ciudadanos... ...para que justamente se hiciera justicia por una bebé que no tuvo voz... La verdad es que escalofriantes los detalles que uh -huh. se dieron a conocer. Recordemos que el padrastro, sí. eh, en un juicio abreviado antes de iniciar este juicio por jurados, eh, fue condenado a prisión perpetua por haber justamente propinado los golpes que terminó con la vida de esta pequeñita de un año y nueve meses el juicio se desarrolló durante esta semana y finalmente hoy se conoció el veredicto de los 12 ciudadanos que si les parece lo compartimos Sí. Hijo, nunca dejé que ellos pasaran o que vieran cuando habían discusiones familiares, yo no Siempre cuando habían discusiones y yo a mi hijo los acabo. Y agravado por ser la madre contra la hija. Muy bien. Gracias. Tome asiento. Miembros del jurado, les impartiré finalmente una última instrucción. ¿Pueden pasar los cuatro suplentes ahora, por favor? la, el veredicto de los doce ciudadanos que fue declarada culpable de abandono de personas, seguido de muerte, en este caso por la pequeñita, y ahora en otra audiencia es donde se va a tener que determinar cuál va a ser la pena. De acuerdo a lo que nos informaba el fiscal, es la pena va a ir de entre 8 a 20 años como máximo. Si bien de esta manera ella termina zafando, por decirlo de alguna manera, de la prisión perpetua. Bueno, ahora en otra audiencia se va a tener que determinar. ¿Cuántos años de prisión finalmente se le va a otorgar? O sea, que el jurado tiene como distintas alternativas a la hora, o sea, de declarar a una Siempre. persona, claro, culpable, le, exactamente. pero puede ser directamente en la pena mayor, que es la de perpetua, o también hay otras instancias que, Otras, si calificaciones, otras calificaciones que implican otras penas. Claro. Eso, eh, dependiendo, no del, ese, ese... dependiendo del caso, Ajá. es donde se le otorga diferentes alternativas de acuerdo a la acusación y también de lo que van escuchando a lo largo del de, diríamos del juicio, y es allí donde definen el jurado, los 12 ciudadanos que han de acuerdo de forma unánime cuál es la calificación y después se delibera cuál es la pena en otra audiencia en donde ya allí no participa el jurado, sino las diferentes partes, eh, bueno, y donde va a ser quien da la última palabra es el juez. Entonces, ¿cuál podría... perdón, Gise. No, era eso, creo que ¿Cuándo lo... podría definirse esto, Sofía? Bueno, en los próximos días, seguramente cuando uh -huh. ya se fije la audiencia, como esto acaba de suceder, hace apenas una hora aproximadamente, eh, se estima que ya en la próxima semana seguramente eh, uh -huh. se va a llevar adelante esta audiencia. Muchas veces ese durante pasan unas horas y se vuelve a realizar. Eh, bueno, habrá que determinar, eso es una decisión de entre las partes uh -huh. y sobre todo de, de la jueza en este caso. ¿no? Eh, esta mañana... Vamos a escuchar un breve fragmento de lo que decía la madre María Isabel Ortiz, la mamá de Nayara, quien obviamente a, se dirigió al jurado y se manifestó como que ella era inocente de lo que se lo estaba acusando y dijo esto. Yo siempre estuve para mis hijos. Nunca dejé que ellos pasaran o que vieran cuando habían discusiones familiares. Yo no, siempre cuando habían discusiones y yo a mis hijos los sacaba, nunca los dejé que presenciaran esas cosas. Y yo tragué, yo a mis hijos nunca les pegué a ninguno. Y siempre traté a mis hijos por igual, a mis cuatro hijos los amaba por igual. Siempre estuve para ellos. Yo jamás golpearía a mis hijos y menos hacerle semejante daño del que se me acusa de que supuestamente yo le hice a mi hija. Entonces, Sofi, para dejarlo bien claro, lo que señala es casi que el autor total es el hombre o, o no está diciendo eso específicamente. Sí, en, en, recordemos que él confiesa el padrastro de Nayara que eh, por él golpes había exactamente termina matándola, ¿no? Uh -huh. Porque eh, comienza la nena con vómitos, después no podía mantenerse en pie, sí, le costaba sí, sí. caminar, no podía respirar de las fracturas que tenía en sus costillas y además eh, los, los golpes que tenía en sus órganos también. Imagínate un año y nueve meses, Pero muy entonces, chiquitita. Se, se está definiendo si ella participó de esas golpizas lo o no. O, o fiscalía, si lo por no, algún no, tipo lo de que entiende la fiscalía, no, no, lo que entiende la fiscalía y lo que entendió el jurado popular es que ella tenía Conocimiento y que no hizo nada Para poderla salvar para eh, Lo que dice lo que decía la fiscalía Era justamente esto Tenía conocimiento de lo que le estaba pasando Inclusive da el ejemplo de que Sus hermanitas, niñas entre 8 y 10 años Se dan cuenta de que algo Estaba pasando, que algo le estaba pasando A la bebé claro. y que le informan A la madre, llevarla al médico Porque obviamente eh, veían el Los malestar, mismos niños Exactamente, el malestar que tenía la niña eh, no estaba de color amarillo, eh, no, no se podía sostener en sí misma. La verdad es que 12 horas estuvo agonizando y lo que dicen desde la fiscalía es que perfectamente podría haber evitado esta situación eh, la mamá de Nayara y sin embargo no lo hizo. Bien, entonces finalmente el jurado la condenó, lo que resta ahora es saber cuántos años le van a quedar. Exactamente, se esto se hace en una audiencia especial que puede ser dentro de las próximas horas o ya la semana que viene, eso lo definirá la, la jueza.